Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy les vamos a mostrar un recurso excepcional para un cuento de Guadalupe Vázquez. ¿eh? Guada, estamos trabajando con todo un cuentazo. ¿eh? Y le estamos dando justamente el nivel sobre el nivel para que la expresividad sea mucho más fuerte y de ahí una mejor literatura. Eh, se trata de un preso, no importa el contexto, lo importante es concéntrense acá. Las esposas le lastiman las muñecas. ¿eh? Dijimos el nombre del recurso, se llama hipérbole. Yo puedo lastimarme de golpe por porque me pisaron el pie en el colectivo, o me corté con la hoja, ¿vieron? Cuando uno una hoja de este, alguna carpeta y se corta, ¿viste? Fíjense lo que podemos hacer acá. Eh, Marce, pero si le parten las muñecas lo dejan manco al tipo, que es una guillotina? No, pero estamos dando en las esposas, no me refiero a las mujeres, ¿no? Me refiero a los ganchos que te ponen. Las esposas le parten las muñecas, quiere decir que le está doliendo mucho. ¿eh? Una cosa es que te duela la cabeza, otra cosa es que se te parta la cabeza de dolor. Ese recurso, ¿cómo se llama? A ver la clase. Hipérbole. Hiperbole. La hipérbole, también llamada exageración. ¿eh? Comió como un hipopótamo, ¿eh? esos son hipérbole. Este, las esposas le parten las muñecas listo, está dado todo el sufrimiento que queremos dar en nuestro personaje Dios quiera que nunca nos tenga que meter espollos, ¿eh? les mando un abrazo muy grande y ustedes bueno hablando de esposas, cásense con este canal maravilloso que tanto bien les hace, pongan like, compartan comenten y ya saben si quieren venir a trabajar conmigo este tipo de cosas en el taller, porque nosotros nos desvivimos por estas cosas llámenme, escríbanme, ya tienen toda la data un gran abrazo Creo que salió Bárbaro, cortito